No, that's a thick ass Esto no es esto es oficial. Eh, yo no me interpreto nada. Espero que a ningún fanático de Lordy se piense nada extraño, ¿eh? No sé si ha algún juego, creo que sí, sí. Obviamente algo super eh. pelis, no. No sé, me parece interesante que hagan. Bueno, lo sí. que sé sí, yo no esperaba nada así, ¿eh? Pues, ¿qué ¿Eh? tal, <risa> <Okay, okay, okay. risa> ¡No! <risa> uh, bueno, ya, demasiado <risa> Vamos a conocer la verdad de su historia Black Widow de Marvel Studios Nuevo <coughs> estudio, vive la experiencia en cines y en Disney Plus Premier Access Black Widow, Ahí no voy a ver esa película lo que yo vi fue Black Widow, no <ríe> viejo sabroso viejo sabroso <ríe> ok, aunque ya pasó de moda esto Eres débil, es ¿Eh? que te hace falta por eso. El... <ríe> no, día ok. igual ya pasó de moda esto lo voy a ver otra vez Eres falta, que no, okay. okay. las modas o los memes se van volando, ¿eh? por eso no tengo tiempo de reaccionar a todos.